El primer tribunal colegiado aplazó este jueves el inicio de juicio de fondo contra Martín González Marte, acusado de matar a tiros a su vecino, Francisco Antonio Valle. Hecho registrado en el ensanche Águila de esta ciudad de San Francisco de Macorís en fecha 7 de mayo del año 2018. El abogado Rafael Moquete aseguró la parte acusada pretende dilatar el proceso.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 La pena, la pena máxima, eh, queremos que se conozca el caso y que se le dé su condigna condenación por el hecho cometido Familiares del hoyo exciso coinciden con las afirmaciones del abogado Moquete, pues reiteran se está jugando con el tiempo Bueno, realmente hemos visto eso, eh, yo pienso que los jueces deben tener mucho cuidado con eso Porque lo que hemos observado, se han aplazado audiencia más en una etapa como esta que estamos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 que esa no sea la realidad. Te das cuenta, y como familiares estamos pidiendo la pena máxima de un señor que no niega los hechos y ni siquiera su abogado tampoco. Recordamos que el hecho también resultó herida Scarlett Dominici, esposa de la víctima. En tanto que familiares del hoyo hechizo, exigen justicia por la muerte de su pariente, reiterando que se tratan de estrategias dilatorias para evitar una condena. Para NTN reportó Joan y Paulino.